Hola, buenos días a todos. Eh, soy Rocío Guedecid y seré la profesora de la Asignatura de Metodología de la Investigación Educativa en el Grado de Educación Primaria Semipresencial. La Asignatura de Metodología de la Investigación Educativa es una asignatura obligatoria con una carga de seis créditos que se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo curso. En esta breve presentación se explica la información más relevante para el desarrollo de esta asignatura, en concreto, los contenidos, la metodología docente y la evaluación. El futuro maestro se va a enfrentar a una realidad socioeducativa diversa y compleja, que hace imprescindible el desarrollo y adquisición a lo largo de su formación académica de una serie de competencias que le permitan desarrollar su posterior actividad profesional, con garantías de calidad. Para ello, debe conocer diversas metodologías de investigación en el ámbito educativo, así como saber seleccionar la técnica más adecuada para analizar, para describir e interpretar el fenómeno educativo de estudio al que se enfrente en cada momento. Para poder entender la asignatura, el estudiante tendrá presentes los conocimientos adquiridos en probabilidad y en estadística en sus etapas previas. En lo que se refiere a los contenidos de la asignatura, ésta se estructura en ocho temas, que a la vez se agrupan en tres grandes módulos. En el primero de ellos se estudian los fundamentos de la investigación educativa en sí, centrándose en las características que diferencian la investigación educativa de otro tipo de investigaciones. En el segundo de los bloques se centrará en el proceso de investigación en todas sus etapas, desde el planteamiento del problema, pasando por la recogida y el análisis de datos, hasta la elaboración del informe de investigación y divulgación de los resultados. Todo ello diferenciando entre investigaciones cualitativas y cuantitativas. Por último, se presentará la investigación acción y la investigación evaluativa, ambas como investigaciones eh, orientadas específicamente a la obtención de conocimiento aplicado. En cuanto a la metodología, en cada uno de los módulos se mostrarán en primer lugar los contenidos teóricos para que el estudiante trabaje de manera autónoma y entienda el proceso de investigación educativa. Se realizarán videoclases que se centrarán en las cuestiones prácticas de la asignatura, como el planteamiento de una investigación concreta, la recogida o el análisis de datos. En esta asignatura se busca también el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Para ello, se formarán grupos de trabajo virtuales en los que los estudiantes realizarán de forma conjunta un trabajo de investigación educativa. En lo concerniente a la evaluación, eh, la evaluación de la asignatura se hará a través de una prueba presencial y de las notas obtenidas en el trabajo en grupo realizado a lo largo del cuatrimestre por el estudiante. Para aprobar la asignatura, es necesario tener un 5 en cada una de estas partes, es decir, superar las dos partes. El trabajo grupal supone un 30% de la nota final y las diferentes partes del mismo deberán entregarse en distintos plazos para que el profesor pueda revisarlo y reorientarlo cuando sea necesario. Consistirá en la realización de un trabajo de investigación educativa, eminentemente práctico, en todas sus fases, además de pequeñas entregas en cada tema. La ponderación detallada del trabajo grupal se explica a continuación. Un 5% corresponde a pequeñas entregas en las diferentes tareas habilitadas en cada tema teórico. Un 10% corresponde a la realización del marco teórico del trabajo de investigación, que deberá ser presentado de forma grupal. Un 15% corresponde al trabajo de investigación en sí. Por otra parte, la prueba escrita representa el 70% de la nota final. Consistirá en preguntas tipo test de los contenidos teóricos de la asignatura y la resolución de problemas de análisis de datos. La prueba se realizará en la convocatoria oficial. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente y en la presentación de la asignatura en el aula virtual. Para cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante y de utilidad no solamente durante vuestros estudios de grado, sino en vuestro futuro profesional. Muchas gracias.